Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo cumple sus promesas, nos regala un corazón puro, un espíritu nuevo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo, ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de fuera en el hombre puede mancharlo, porque eso no va al corazón sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados? Así Jesús declaraba que eran impuros todos los alimentos. Luego agregó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque del interior, del corazón de los hombres, es de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. De la mano de Jesús, preparándonos para comenzar dentro de menos de dos semanas el tiempo de cuaresma, queremos hacer un viaje al corazón. Porque es del corazón del hombre de donde brotan todas las maldades que Él en este texto nos, nos enfrenta y nos invita a meditar. Lo que hace impuro al hombre no es lo que le viene de afuera, sino lo que brota de su interior. Por eso no tengamos miedo de acercarnos a las realidades de este mundo, a tocarlas, a sanarlas, a caminar a su lado. Y lo que decimos de las cosas, por cierto, lo decimos en primer lugar de las personas. Dejemos pasar por el filtro del corazón de Jesús todo lo que está en nuestro interior. mostrémoselo sin reservas para que Él purifique y haga todo lo que está en nuestro interior